estamos en Capital, sí, vamos a detallar este accidente que se produjo hace algunos minutos en Fragata Moyano y Avenida España. Miren a mis espaldas cómo han quedado... ...vehículos, chicos, muy fuerte el choque, el impacto entre estos dos autos, uno que se dirigía Ajá. con dirección hacia el norte, otro lo hacía por Fragata Moyano con dirección hacia el este, terminan impactando y el Renault 12 eh, queda directamente arriba eh, de la vereda sí. parte del vehículo queda arriba de la vereda contra unas contenciones que hay justamente en la esquina el otro vehículo tiene la parte frontal afectada sí. pero ha sido muy fuerte el choque tenemos que decir que las personas se encuentran fuera de peligro esto lo vamos a destacar, se encuentran fuera de peligro para aquellos conductores que están observando eh, y todavía no salen, digo, de su casa, aquellos ciudadanos que sepan que eh, por allí van a tener alguna complicación, más que todo por Fragata Moyano, porque Avenida Bien. España hasta el momento está liberada y se puede transitar con normalidad, Tano, pero queríamos detallar entonces este accidente que se produjo hace minutos en Fragata Moyano y España, a muy pocas cuadras de, de gobierno, ¿sí? Bueno, eh, está la imagen en pantalla, eh, por suerte están todos bien, que este es el detalle más importante sin lugar a dudas.